Te doy estos 50.000 euros y me dejas salir con tu hermana Pero, ¿qué haces, tío? Para ti, pobre, vas a por Martina. Real que estoy flipando Tengo una pistola de agua, así que vamos a liarla y darle like ¿Qué pasa, pobre? Hola, ¿y a aquí vienes, tío, niño millonario? Voy a contarte una cosa muy seria ¿Qué quieres? Necesito hablar con Martina, pobre ¿Y qué quieres de Martina? Tu corazón Pues, espérate un segundo porque yo tengo una cosa muy importante que hacer ¡No, para, para! Ah, ah, ah, ah, ah. ¡Maldito niño, maldito niño, maldito sea! ¿Te arrepentirás? ¡Traeme Martina ya! Bueno, ahora vuelvo, niño millonario Y si quieres que compre la pistola más potente ah, pues, y reviente la maldita cabeza de el calvo con este pedazo de agua a ver si le crece el pelo como a las plantas y las riegas. Dale like que suscribiros al canal. Bueno que no le gusta absolutamente nada las pistolas de agua se va a enterar. Policía, policía, policía. ¿What? ¿Policía? ¿Policía? ¡Qué! ¡Quiero, ¡Oh, quiero! Vámonos arriba. Señor, señor, señor. manos señor, arriba. Señor. Yo lo único que llevo es con sote Park. Quiero y quiero fuera a la prisión. ¿Qué para? Queda que detenido. Prisión? ¿Cómo que prisión? Detenido. ¿Cómo que prisión? Yo no he hecho absolutamente detenido. nada. Detenido. ¿A dónde me lleva maldito. Detenido. Maldito. Detenido. Maldito. Oh, detenido. maldito! Señor, detenido. ¿a dónde me lleva? Pero ¿a dónde me está llevando? Ah, ah, ah, ah, ah, ah. ¡Y ahora sí! Suscribiros porque es su final. Y así es como este maldito bandido Acabó, acabado Y aniquilado A ver, ¿qué es lo que quiere el maldito niño millonario? ¿Con qué cosa muy cara nos sorprende hoy? A ver, ¿qué quieres, Iker? Te ofrezco todo esto por Martina O sea, ¿me estás diciendo de que me estás sobornando por Martina? Sí ¿Y qué es esto, Iker? Relojes ¿Relojes de qué? De oro y plata De oro y plata, o sea, me está. Yo soy surrealista, macho, o sea, tú me estás ofreciendo malditos relojes, ¿por qué? Tú sabes que yo quiero salir con Martina Vale Mira, como para salir con Martina necesita toda aprobación, te doy esto Eh, what the fuck, Aquí hay Rolex También hay Maserati ¿Y estas pulseras qué son? Diamantes y rubíes. Diamant, madre mía de la... <risa> Por favor, qué surrealista es, o sea, me estás sobornando para que yo le deje salir con mi hermana Bueno, toma, toma un segundo que yo ahora mismo vengo Oye Martina, yo tengo una pregunta, ¿tú qué tal con Ike el niño millonario? Espérate que me peino, vale alta vale. Por si viene Ike, aquí está Ah, qué bien, ¿no? Por si me regala cosas Pero ¿y ese bolso de dónde lo has sacado? Me compré Ike el otro día este bolso que venía con este monedero Ah... No te lo pierdas, lleno de dinero Uf, vale es una mentira no tirado. y también yo este cacao para que me ladraba en los labios por si le tenía que dar un beso vale o sea que entre muchas comillas si viene y queda decirte oye Martina me gustaría salir conmigo ¿tú qué le dirías que sí y que me diera dinero pero a ti, ¿por qué te gusta Ikea? ¿Porque te parece un chico guay o porque solo tiene dinero? Porque me parece un chico guay, tiene dinero. Martina, Martina, Martina que nos conocemos. Martina que nos conocemos, nos pues conocemos. Si me lo ¿por porque me lo preguntas? Real, si ahora mismo viene Ikea y te dice: Martina, ¿te gustaría salir conmigo y te diera un fajo de billetes y un anillo de llameante ¿Y tú qué le dirías? Pues la cogería y luego le diría que sí. Pero primero, bueno, pues el Pero primero tenemos cogería el dinero. Pero primero cogería el dinero, que es lo más un grave, grave, un grave. Problema. Joder, es que Arta no me hace caso, no sé ni por qué, tío. Todo el día pendiente de Martina. Martina ahora es mi mejor amiga, pero es que me quiero llevar bien también con Arta, o sea que tampoco quiero que esté todo el rato con ella, ¿sabes? Pero me cae bien y no sé cómo decírselo. Máximo Squad, tengo una pedazo de sorpresa para vosotros. Máximo Squad, tenemos un problema. Y es que Ari está bastante, pero bastante triste porque no le estoy haciendo caso en el día de hoy. Creo que, que tengo la solución. Y es que justo aquí tengo Super dos de la Super Vale, eh... Um... Como comprobáis, eh, mi cabeza ha estado a punto de sufrir eh, leves daños Pero el caso más muscular es que fijaros que auténtica locura tenemos justamente por aquí En las cajas de la puerta ¡Hasta luego, Apache! Y es que como ves, tenemos muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas, muchísimas Muchísimas mochilas Llamad un segundo a vuestros padres para que vean esto Porque os va a encantar Y es que por fin en Moda tenemos mochilas Negro, rosa, rojo, azul Y blanco Bueno creo que ya os sabéis los colores <risas> La cosa es que tenemos justamente dos variantes Una con el logo de Vive al máximo detrás La otra con el dibujo de Arte y Max Y las dos por atrás en las asas Tienen los dos logos de Vive al máximo La blanca está también súper mega chula La rosa es que me encanta La roja es que ni os digo Me flipa ¡Y la flor es impresionante! Lo mejor de todo esto es que tiene doble refuerzo Justamente aquí Y la parte de la espalda es dura Y lo bueno de todo esto es que los logos de vida al máximo Están justamente puestos como la deberían de llevar Es decir, que si la llevas mal Que sé que muchos de vosotros la lleváis justamente así Los logos no se os van a ver Así que chavales, utilizar la mochila bien Es muy importante Y así se vería por la espalda Está guapísima Lo tenéis todo en la primera línea de descripción Y solamente va a haber 5000 mochilas Que estoy seguro que se van a agotar en nada Así que queridos padres, ir corriendo a la primera Primera línea de descripción en la página web de artamoda.com Que las mochilas estoy seguro de que van a volar Y es muy importante que vuestro hijo o e hija lleve bien la mochila Es lo que yo quiero Aparte de eso tenéis un montonazo de camisetas para este verano De sudaderas y de un montonazo de cosas Así que aprovechar la oportunidad Ari, escúchame, vente conmigo un segundo ¿Por qué? Tú ven y ya está Valerie, vas a tener que elegir entre una par de cositas muy pero que muy interesantes Que seguro que te van a gustar Vale ¡Tres, dos, uno! ¡Abre los ojos! No ¡Has sacado! ¡Has sacado mochila! ¡Abra! Así que, Ari, el cole, el puedes cole? elegir la mochila la que, que más te guste por y para ti, Ari, y probártela Por supuesto Es que me gustan todas Acércate, Mira, acércate Si me las llevo todas, yo me las quedo Puedes quedarte dos mochilas, venga Dos Dos A ver, me estás diciendo dos así y dos de así Las que tú quieras, Ari, la que tú quieras Coge dos mochilas, las que tú quieras me gustan. Pues Aria, hay que elegir rápido porque se van a agotar rápido, que ya están disponibles ¿Qué? Rápido, rápido, rápido, la blanca con la del mío al máximo y una rosa, como lo salía con el dibujo de Max Aria, ¿estás contenta? Sí A ver cómo me quedan Eh, Adria, qué fresco, ¿no? Con la mochila <risa> hola, hola, hola, hola, hola Bueno, ya Adria es Adria Y bueno, ¿te gusta la mochila o no? Sí Sí. <risa> Oye, Ari, ahora que somos amigas, ¿tú saldrías con alguien por dinero? ¿What? No, pero ¿cómo voy a salir a alguien por dinero? ¿Estás loca? No sé, yo solo te lo quería preguntar ¿Por cosas que pienso yo? No, no no lo piensas Vale, ¿sabes quién es Iker? ¿De quién me hablas? Bueno, un niño que es millonario Y me regaló un coche Y me regaló un bolso Y me regala dinero Mucho dinero Bueno, a ver, pues ya que me preguntas eso Pues le sacamos todo el dinero Y salgo con él Le hago la pelota Le vamos poco a poco sacando dinero Claro Buscamos un sitio para esconder todo el dinero Y cuando ya se quede pobre, pobre, pobre, pobre lo mandamos a tomar par Y nos quedamos el dinero sí. nos, y vamos, nos vamos de compras Y luego nos Compramos una casa tú y yo. Sí. Su familia tiene más de 50 millones. Y él dice que ahorrados tiene 100 millones. Sí, nos aprovechamos ese de... día. Sí. Sí. Y nos quedamos su dinero en su herencia. Pero, pero, pero Estará en su mansión pero tú lo Que ahora será nuestra. <risa> Eh, pero a ver, Iker, ¿qué estás haciendo dentro de casa, tío? ¿Tú qué quieres? ¿Que me vas a dejar en la calle? A ver, Iker, ya, pero no puedes pasar dentro de mi maldita casa por la cara, ¿sabes? Sí que puedo, pobre. Si si quieres te la compro. A ver, a ver, sí, podrías comprar la casa, pero no es por eso que tienes que estar en mi casa. ¿Te has visto estos pendientes de diamantes? Que cuestan más que toda tu casa. Pero ¡Qué auténtica barbaridad! Eh, no toques, que son de la vieja saudí. Vale, yo ahora mismo estoy flipando Mi padre es el amigo del jeque, de París ¿Tu padre es el amigo de Alkelaifi? Sí Vale, chavales, es que... <risa> ¡Estoy flipando! Alkelaifi es uno de los tíos más ricos de absolutamente todo el mundo De hecho, es el propietario del fútbol club Paris Saint Germain Y del Manchester City Los clubes más millonarios del planeta Ay, La cadenita esta es una puta mierda ¿Pero por qué es una mierda si también es de oro? Mira, yo tengo más oro aquí que todo en tu vida <risa> Eh... Bueno, vale, Iker, ¿qué es lo que quieres? Yo te soy sincero, yo no quiero que Martina salga contigo por tu dinero ¿Tienes algún problema? Sí, porque no quiero que Martina esté contigo solamente porque tú o tu padre tenga muchísimo dinero A ver, pobre, a ver si esto se te cambia la opinión Ahí hay más de 200.000 euros Me cago en la maldita leche ¿Y si no aceptas harta? ¿Qué? Te regalaré una cosa que es súper exclusiva ¿Qué cosa súper exclusiva? Solo hay dos en el mundo y esas dos cosas las tengo de ahí, vale más de 400.000 euros Entiendo que hay muchísimo, pero muchísimo valor en los relojes Pero es que fijaros en la caja, tío Parece piel de algún animal exótico Pero es que yo tampoco puedo vender A mi hermana por dinero, y tampoco quiero Que Martina salga a un chico solamente por Dinero, no porque le guste Vale, el primer reloj que nos encontramos es un Maldito Rolex de estos que es súper Mega caros, Yacht Master 2 Azul, Válgame, no quiero saber Ni cuánto cuesta eso, un Longines, No sé qué, no sé cuánto, y esto Supongo que será de oro Un reloj Maserati que también tiene Plata por dentro, un Rolex azul Sky the Weather y uno verde submariner. Y por último, Squad tenemos una pulsera de diamantes. ¿Vosotros sabéis cuánto cuesta esto? What? La cosa es que le voy a decir ahora mismo a Iker que yo no quiero esto porque no quiero que mi hermana salga con él por su dinero. A ver, Iker, ¿qué haces aquí, tío? Yo te he dicho mil veces que tienes que estar abajo. Pero yo hago lo que quiero. Vale, pues escúchame. Si haces lo que quieres, te puedes ir porque yo no quiero absolutamente ninguno de tus relojes. Lo siento, tío, pero yo no quiero que Martina esté contigo por tu dinero. Lo que dices, pobre, te estoy dando 200.000 euros Que me da igual que me des 200.000 euros ¿Eso lo entiendes o no lo entiendes? Y si quieres tener más dinero Tienes que entender que a mí no me apetece que Martina Esté con un tío con tanto dinero como tú Porque ella, pues, no sabe controlarse Y que yo no quiero que esté contigo solamente por tu dinero Por tus coches, por tus joyas, por tu oro Por tu no sé qué, por tu no sé cuánto Mira, te doy estos relojos de 200.000 euros Y esta moneda de 400.000 euros me deja salir con Martina ¡Para ya de sobornarme! ¿Cómo que una moneda de 400? ¡Cojones! Eh, um... Te pediría tocarla, pero no quiero ni saber cuánto vale esa auténtica locura. Ya lo he dicho, 400.000 euros. 400.000 euros, una maldita moneda. ¿Y de quién es esa moneda? De la reina Isabel que murió. ¿Qué pasa? No, Escúchame, no Iker tiene una maldita moneda de la Isabel II que murió hace nada de 400.000 euros. ¿Cómo? <risa> a ver, a ver, déjame ver, que yo entiendo de esto. Hostia, Isabel II, deje creo que esto es real, ¿eh? A ver, ¿de qué año es, Iker? 1976. Oh, no, real, raro, o sea, aquí lo pone. What the fuck? ¿Cuánto vale esto? 200.000 euros. No? ¿Qué? 400.000, ¿qué? Yo se la regalo harta si me deja salir con Martina. No, buen negocio, entonces. Bro, no, buen negocio, no. Yo no quiero que Martina esté con un tío por dinero. Bueno, euros, espérate aquí. No, 400.000 euros, nos 400. no sucedió la vida esto. ¿Sabéis lo que podemos hacer con 400.000 Ya sé que 400.000 euros es una auténtica locura y por eso quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba y que le dé like, porque si no os vais a perder absolutamente todos los días a las 8 y 40 estos pedazos de vídeos, pero es que no sé si aceptarle esos 400 mil euros por la moneda y dejarle que salga con Martina o no, mira yo te digo una cosa si te ha dicho y te da la moneda es en los relojes que yo entiendo de relojes y ahí hay mucho dinero también, bro con esto te compras una casa un coche y te soluciona la vida entera, ya pero es que yo no quiero que mi hermana esté con un tío solamente por su dinero porque Martina pues se va a aprovechar de él a ver yo lo veo un chaval, o sea te ha hablado con respeto o sea yo no lo veo pero con, con dinero, respeto y diciéndome ¿verdad? todo el rato, ¿verdad? tu pobre, tu pobre, tu pobre no, porque al final él tiene mucho dinero y tiene la manera de hablar, sí, pero yo no lo veo mal, tío, tampoco. No, si, Squad, no tengo ni idea de qué es lo que hacer porque estoy muy perdido. millonarias! dinero! ¡Lo vamos a arruinar! ¡Lo vamos a arruinar! ¿Cómo que sois millonarias? Porque yo no soy millonario. No hasta, tenemos más de 150 millones En la cuenta bancaria Así que tú ya No sabes. Ah, a mí ya no me quiero, ¿no? En plan, yo ya soy La basura, ¿no? En plan Y si no tenéis Ni un duro Pero ahora mismo Cuando se que los dedos Yo y Ari Tendremos en la cuenta bancaria Que tenemos nuestra Que ya nos la hemos creado 150 millones ¿Y de dónde vas a sacar Ese dinero? Recursos Que a ti no te interesan Ni te incumben Tengo <risa> una pregunta, chicas Entonces, a Iker O sea, si viene ahora mismo A Iker, ¿sí o no? Martina no solo quiere a Iker Por su dinero Porque es lo único que quiere Martina no y, no. y yo ya. y Ari para apoderarnos de Iker, hacerlo creer que nos gusta, para que nos dé todo su dinero por darnos de su herencia y comer los millonarios, ¡Son los Bueno chicas, os dejo aquí porque granja, ¿por se os está yendo la maldita cabeza. Dios, es que es una situación muy complicada Es que no quiero que ningún Tío venga a comprarme a Martino Porque ella no es un objeto, ni quiero que salga Con tíos solamente por su dinero, que sí que que tendrá absolutamente todo el dinero del mundo Ya me habéis visto, o sea, me han ofrecido relojes Que son carísimos, una moneda que vale No sé cuántos miles de euros porque la reina Es esta muerta y ya en la vida se van a hacer más Pero es que a la vez, claro, me parece un buen chaval Pero es que a la vez no me gusta que tenga tanto dinero Porque yo conozco a Martín y estoy 100% Seguro que le empezaría a pedir absolutamente De todo, que sí, coches que que si vestidos, que si faldas, que si joyas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla bla bla. Y no quiero que le arruine la vida porque no quiero que nadie le haga daño a mi hermana Entonces, claro, no sé si a Martina le gusta Iker 100% porque, porque le gusta O solamente le gusta porque tiene cash, cash Por lo cual creo que ya sé lo que hacer eh, Pues Iker, vamos a un poco fuera, un segundo que te tengo que contar una pequeña cosa de Martina, ¿vale Iker? Bueno Iker, tienes que salir a la calle un segundo no. Ya te creo que hay muchísimo dinero aquí, no lo echas. Ya sé, me da igual. Bien, pues bueno. ¡Eh! Vamos, vamos, vamos. Ah, ah. ¡Aparta! Oh, ¡Aparta! No voy a abrir, ni que lo siento, pero te vas a tener que quedar ahí. Y no vas a volver a ver a Martina nunca. Me vengaré de ti. Y se va al coche del chofer Máximo Squad, creo que tenemos muy mal rollo Con el niño millonario A saber lo que va a hacer en el siguiente vídeo Yo soy Harta y como siempre digo Suscribiros, darle like Yo soy Harta y como siempre digo Vive al, al máximo, máximo.